operaciones de extracción adelantadas en el itinerario nos estamos excediendo en todas las cuotas señor mm, excelente excelente el mundo necesita tricón y ore, y nosotros somos los proveedores principales supervisor que se mantenga el buen trabajo claro que sí señor ¿Y esto? ¿Puedes fijar a los intrusos en el monitor? Todavía no, señor. Trabajamos en ello. ¡Eso es, Godman! ¡Los robots mineros de Fister no son nada para nosotros! <risa> Oh, estoy complacido, Protoman. Todo está transcurriendo tal como lo planeamos. Works for me. The differences are weakening. Solo nuestros amigos, el Dr. Ray y puede ayudarnos ahora. Eso es, Rush. Conviértete en una patineta. Oh, oh, oh. Oh, oh. Buen chico. Escucha, Roll. Dale una galleta de energía a Rush. Oh, oh. Bien, bien, bien. Una pequeña sesión de entrenamiento para dos. Sí, cada día aprende más, Doctor Light. No, ¡Qué ¡No, ¡No, malo. Por lo visto, Rush está aprendiendo demasiado. ¿Es el canal de emergencia? Oficero, Doctor Light. Responda, Doctor Light. Necesito tu su ayuda. submarina está siendo atacada. Miren. Una vez más no se preocupe señor Christian nos encargaremos de eso vamos rush en acción muy bien amigo, del doctor Willy de Scholker por ningún lado pero dejó a Diveman, a Waveman y a Goodsman encargados de todo en la mina, para poder conseguir más materia prima con que construir más robots, tienes que detenerlos ¡Fallaste por más de un kilómetro! ¡Eso es lo que crees! ¡Curtos, circuitos, Kudabots! ¡Oh! ¡Esto era lo que me faltaba! wow, ¡Sai por clientes. ¡Ese torpedo va a explotar! Ah. Oh. Ah. servirte. Chico, eso es gratitud para ti. ¡No, pasado, no ¡Ah! vos, en camino! ¡Eso nunca! ¡Tú no! Oh, oh. El poder disminuye, pero creo que aún puedo acabar con ellos. hey Rush! ¡Acabémoslos! <tose> ¡Buen trabajo de pata, Rosh. Mal funcionamiento, el agua vería los comandos principales Imagino que esto no se construyó para ir bajo el agua ¿Tú crees que esta tonta jaula puede detenerme? Tú no irás a ninguna parte, Godman ¡Wow! ¡Ahora ya eres mío, mega man! Oh, ¡No! Mega man! ¡No puedes debilitarte de ahora! Mega man! Wow, wow, wow. Oh, Mega to Mega Man! Mega Mega Man! Mega Man! Oh, no, Mega no tiene Debo a Eddie! Eddie, Eddie Tarde para ti, Tonto Azul ¡Oh! ¿Qué es esto? <tose> oh, oh, oh. <tose> <tose> <tose> um, oye, goldman ¿Por qué no te enfrentas a mí ahora? <tose> Voy a convertirte en silicona Podrías haberte dado cuenta Que nadie te lo pidió <tose> Si hubieras escuchado <tose> Haré pequeños muñecos de papel contigo Ya lo veremos Gracias, amigos. Sí que lo necesitaba. ¡Megaman, mira! ¡Acabemos con ese megatondo! me dice que será lo último que veremos de ellos por un buen tiempo. Todos aquí en Extracciones y Manufacturas de Pister debemos nuestras formas de ganarnos la vida. Quizás nuestras vidas mismas a Mega Man y sus amigos. Estamos aquí hoy para dar nuestros agradecimientos especiales al Dr. Light y a Mega Man. En nombre de todos nosotros aquí en Fister, le ofrezco esta muestra de nuestro aprecio. Hola. ¿Un laboratorio? Y es magnífico ¿Cómo me gustaría trabajar en un lugar como ese? Mm, pero no ha entendido, Doctor Usted mismo lo hará ¡Es todo suyo, Doctor Light! ¡Todo suyo! Por acá No puedo creer en nuestra buena suerte Vamos, abre ¿Algo no anda bien, Megaman. Oh, probablemente son esas emociones humanas que siento, pero no logro evitar preguntarme si todo esto no es demasiado bueno para ser cierto. Dios mío, un científico puede hacer casi milagros con un equipo como este. Y miren aquí: hay suficientes materiales para el resto de nuestros días. Los cuales no estarán tanto tiempo como les gustaría. ¿Eh? ¿Doctor Willy? No, no puedo abrir las puertas automáticas. Estos controles son falsos. Ninguno de ellos funciona. Oh, lo sabía, era demasiado bueno para hacer cierto. ¿Y la comida? Es falsa. Una ilusión holográfica para atraernos con un falso sentido de seguridad y hacernos bajar la guardia. Parece que oh. todas estas comodidades... Son elaboradas y son una trampa muy mortal. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí ahora mismo! ¡Sí! ¡Encontraremos una forma de salir! ¡Lo siento! ¡Pero no creo! ¡Cortocircuitos! ¡Doctor Willy! mi camino, secuestré al verdadero Hugh Bister y tomé su lugar. La ceremonia de premiación fue... Un truco para acabar con ustedes, con la radiación de mi electroneutralizador. No, no hay no. un terremoto, pero el edificio entero se muere. Verán, todo el edificio laboratorio es uno de mis robots... Desde todas mis órdenes, como llevar a mi prisionero favorito a una tumba acuática. Mega Mega! Right back! We now return to Mega Man. hace esto. Creo que no importará si te lo digo. He hecho un descubrimiento fuera de serie con la ayuda de la profunda operación de excavación marina de nuestro amigo Fister. Hay una red de catacumbas profundas en el suelo marino debajo de esta mina. Contienen grandes depósitos de supercluconium ore. Y puedo usarlo para hacer ¿A mi Robots... indestructibles. Lo que necesitaba era la colonia de excavación de Fister, y ahora el mineral será mío, solo mío! ¡Ja, ataquen ¡Oh! Oh! ¿Qué pasó, Mega? Evadí el rayo electroneutralizador Pero pretendí estar destruido para engañar a Willy oh, Ten cuidado, Mega Man ¡Yo siempre soy cuidadoso! Tiene que haber una forma de invertir la polaridad de esta cosa ¡Sí! ¡Esa es! Esto necesita trabajo de precisión Únicamente tengo un disparo Eso debe ser suficiente ¿Qué sucedió? Más tarde aún tengo problemas ¿Lo ven? Los muros están reforzados con una capa de aleación Y ni siquiera mi plasma cañón puede atravesarla Tiene que haber otra forma de salir ¡Mira! ¡Megaman! ¡El que tú salvaste Quizá me recuerde y nos muestre un tanto de gratitud Él es nuestra mejor esperanza de escape Pero ¿Cómo lograré llamar su atención? Megaman, trata con esto Es un transmisor marino Convierte oh. el habla en ondas submarinas oh, Pues intentémoslo ¡Ayúdanos! ¡Sácanos de aquí! ¡Ahí viene! Sí, pero no parece muy amistoso ¡Me recordó! ¡Ey, gracias amigo! ¡Él ha quitado la capa blindada! ¡Roll, Rush, quédense con el Dr. Light! ¡En un momento tendré mi primera muestra de Super Triconio! Creo que ya es hora de que algo resulte de todo esto. Man. ¡Pensé que habíamos acabado con él! Te escapaste de la trampa de Willis, pero no te escaparás de mí. No es la forma de saludar a un hermano. Creo que las buenas maneras jamás fueron muy fuertes. ¡Ah! No, man! Tus amigos no son muy inteligentes, hermanito. ¡Ah! ¿Estás buscándome? Gracias por tu ola de poder. Ah. Oh. ¡Es un remolino gigante! ¡Cortos ¡Ah! Oh. Oh. Uh, ¡Me olvidé de ¡Ah! ¡Déjame recordártelo otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Siento que debía recordar algo, Diamond. Mm, ¡Ahora el golpe de gracia! ¡Maldición! Ahora tienen las armas de Wayman y Daiman. además de las suyas. Mega Man, arruinó todo! ¡Encienda los circuitos auxiliares! ¡Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá! ¡Lo destruiré! ¡Y también al Doctor La! ¡No! ¡El doctor Willy puso en marcha el circuito de autodestrucción! ¡Ay! ¡Entonces todo el lugar va a explotar! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Este será el fin para todos ellos! ¡Por lo menos me desharé de Megaman! ¡Megaman! ¡Willy está escapando! ¡No podemos preocuparnos por eso ahora! ¡Debemos salir a la superficie antes que el Robo Laboratorio explote! Trabajo el de todos. Los felicito. Vaya, eso estuvo cerca. Al menos el Dr. Willy no podrá usar ese robo laboratorio otra vez. No solo eso, Roll, tampoco podrá poner sus manos sobre el Super Triconium. Nadie lo hará, pero tal vez es para el bien de todos. Ah, doctor Light. Quiero demostrarle mi agradecimiento por rescatarme de la prisión del Dr. Willy. Gracias, Dr. Pfister, pero ya tuve suficientes agradecimientos por hoy. Aunque pensándolo bien, sí hay algo que usted podría hacer por nosotros. Algo le sucedió a Roche en ese robo laboratorio que nosotros no sabemos cómo reparar. Contrajo un gran mal.